¿Qué tal? Bienvenidos a Cauquenesnet.cl, estamos en un terrible vivo, en un nuevo terrible vivo, con el candidato a convencional constituyente, Gonzalo, Gonzalo, Ricardo Montero Allende, a quien comenzamos a saludar, pero mientras tanto vamos a esperar a que se comiencen a conectar las personas a Cauquenesnet.cl. Ahora sí, te saludo, Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a cauquenesnet. Hola Patricio, siempre un gusto estar compartiendo con ustedes, tener la posibilidad de conversar con todas las amigas y amigos de caukienesnet.cl eh, y siempre se agradece en esta instancia de diálogo y de conversación, así que muchas gracias por la invitación. Ya tenemos 17 conectados, invitar a la gente que te quiera hacer preguntas, tú eres candidato a constituyente, ya vamos con 23, eh, que si te quieran hacer preguntas las escriban en la cajita de sí. Facebook, ¿verdad?, para eh, hacerte las consultas que quieras, tú vas a estar ahí respondiendo, dudas sobre el proceso, todo eh, lo que quieran preguntarle al candidato Ricardo Montero Allende, eh, que Ricardo, tal vez se suspenda un poco este periodo de campaña, ¿cómo afrontas eso?, bueno, hoy día al parecer todavía no tenemos novedades, eh, supuestamente hoy día podría haber alguna resolución, queda una semana supuestamente para las elecciones y todavía no se resuelve eso. Sí, es bien increíble, pero son las situaciones que nos han tocado, o sea, nos tocó un cambio de elección eh, original del plebiscito, ahora eh, en la segunda ola de la pandemia, y nos hemos tenido que ir adaptando a todas estas contingencias. Eh, hoy día está viendo el Senado, si termina de despachar hoy día igual va con arreglo, así que tendría que pasar por la Cámara de Diputados todavía, esto no se va a resolver antes del martes o miércoles, lo que es bien increíble, eh, pero así está la cosa, nosotros no nos queda nada más que adaptarnos cumpliendo lógicamente todas las eh, toda la ordenanzas sanitarias. Te llega la primera consulta, Ricardo dice, eh, Pablo Rodrigo a que dice, hola, ¿cuáles son las competencias de Ricardo para postularse al cargo de convencional constituyente? Bueno, yo parto dándole eh, parto diciendo, porque no te presenté, que eres abogado, tienes una serie de magíster, eh, que participaste también del proceso constituyente durante el gobierno de la presidenta Bachelet, pero sigue tú ahí respondiendo la pregunta. Sí, es una interesante pregunta porque lo primero, nosotros que tenemos la distorsión un poco de abogados, son cuáles son los, los requisitos formales. Y en verdad es súper amplio, es la elección con requisitos más amplios, hay que solo ser ciudadano, es decir, mayor de 18 años, no estar condenado a pena aflictiva eh, para poder participar de, de, de esta elección. ¿Por qué creo yo que tengo las competencias? Eh, son básicamente por tres temas. El primero es porque llevo mucho tiempo trabajando en esto. Llevo más de 10 años trabajando en el tema de la reforma constitucional. Participé de Asamblea Constituyente, de Marca tu Voto. Fui el coordinador nacional del proceso participativo constituyente de la presidenta Bachelet a lo largo y ancho de todo el territorio: encuentros locales autoconvocados, cabildos regionales, cabildos provinciales. Eh, entonces, es un tema que me es propio. Segundo, porque eh, creo que tengo competencias que me dan una mayor cantidad de herramientas para poder enfrentar la convención. Como decía, yo soy abogado, soy bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades, tengo un máster en Estados Unidos de Defensa y Seguridad, tengo un máster de Relaciones Internacionales en Barcelona, España, eh, y mi especialidad constitucional son los temas de seguridad temas de policía, fuerzas armadas, excepción constitucional, que son temas que siempre están un poco olvidados, pero en los últimos dos años han sido de los temas más relevantes. Entonces, esa es la, eh, un poco la historia de vida, esta la capacitación técnica. ¿Y por qué? Porque yo creo que soy una persona que puede representar los sueños y las propuestas del Maule Sur en la convención. Soy una persona que puede ayudar a llegar a acuerdos eh, y soy una persona que creo se puede confiar. Esas son las principales características que siento yo me, me, me definen como un candidato viable y un buen candidato para la convención. Muy bien, Ricardo, estamos con 41 personas conectadas. Y ya eh, agradecerle a Pablo que hizo la primera pregunta y recordarle a esos 41 que nos están viendo que pueden hacer sus consultas en los mensajes de, de Facebook para que... Eh, Ricardo les conteste, ¿verdad? Ricardo, sin embargo hoy día, mientras la gente nos está mirando, estamos en cuarentena, eh, casi una gran parte del país, digamos, pero Cauquenes por primera vez ya entró a la fase 1 desde el sábado, eh, producto del coronavirus, y aquí tú tal vez eh, nos puedas contar algo más referente a aquello, porque tú efectivamente reconociste hace un par de semanas atrás, ¿verdad?, que te infectaste de coronavirus, si nos puedes contar un poco cómo fue eso, ¿no? Primero, cómo, ¿cómo se dio todo esto? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo supiste? Eh, cuéntanos, Guía, a todos quienes nos están viendo. Sí, lo primero es que nosotros antes de comenzar la campaña eh, definimos un protocolo sanitario para nuestra propia campaña y después lo hicimos público. Hicimos un compromiso público que nosotros nos íbamos a cuidar cumpliendo todas las medidas sanitarias que exigiera la autoridad durante todo el transcurso de la campaña. Eh, y así fue como un miembro de mi equipo, un día se empezó a sentir mal y me avisó que se iba a hacer un PCR. Como él había sido un contacto estrecho mío, inmediatamente yo partí a hacerme un PCR también y nos entregaron el resultado en 24 horas, una excelente atención, aprovecho de, salir, de saludar a todos los funcionarios de salud de la región del Maule y en particular los que me hicieron seguimiento a mí, que son el equipo de Longaví, nos dieron el la, resultado las 24 horas después de realizarnos el examen, los dos dimos positivos, contactamos nuestro posible, a nuestros contactos directos y posibles contactos, les dijimos en qué situación estaban, e inmediatamente sacamos un comunicado público de, diciendo esto mismo que estoy contando ahora, todo lo que había pasado, y que íbamos a estar los 11 días eh, en cuarentena, pero que íbamos a seguir conectados a través de redes sociales. Eso fue un poco más como lo formal. Y cuéntame, ¿qué, ¿qué sentiste tú, por ejemplo, cuando confirmaste eh, que tenías el COVID-19? Eh, el, el COVID ¿Qué pasó por tu cabeza? Uno tiene familia, uno igual se asusta, me imagino. ¿Qué, qué pasó contigo? Sí, una, es una mezcla como de, de sentimiento, algo que está como tan cerca y uno de repente, por error, lo ve a lo mejor un poco más lejos. Nosotros, como te digo, eh, tomamos todas las medidas sanitarias siempre, eh, y el principal riesgo que tenía es que yo vivo con mi padre mi padre tiene casi 70 años entonces siempre el temor que yo tenía más haciendo campaña era que él se pudiese contagiar él terminó como contacto estrecho pero no se contagió por suerte eh, bueno y por medidas también que tomamos en el interior de, de, de nuestra casa de nuestro hogar eh, pero es raro porque de repente uno recibe el papel y te dicen eres positivo o sea este bicho de mierda que está dando vuelta eh, te pega y nos ha pegado a muchos cercanos, le ha pegado a varios candidatos, le ha pegado a muchos amigos del Maule Sur, eh, gente sana, joven, en buena condición de salud, y le ha pegado muy fuerte. Eh, entonces, uno vuelve a tomar conciencia de, de la fragilidad que, que tenemos nosotros y cómo estamos todos expuestos al virus, eh, y también como las ganas de ojalá transmitir este mensaje y que nos podamos cuidar más, o sea, esto sigue siendo gravísimo, estamos en la peor situación de toda la pandemia, y aprovechar de hacer un llamado de cuidemos, que los detalles tan chicos como la mascarilla, cómo no juntarse, cómo estar en lugares abiertos, cómo lavarse las manos, son esenciales y hay que mantenerlas por mucho tiempo más. Hay una luz al final del túnel que puede ser septiembre, octubre, pero todavía nos quedan varios meses en que hay que estar muy, muy alerta. Oye, felizmente sí, a ti no te dio eh, tan fuerte, ¿no? Tú tuviste que pasar la cuarentena en tu hogar, pero cuéntanos, tú no hablabas también un poquito de las medidas que había que tomar eh, tú como paciente, la familia, para no tener mayor contacto y evitar los contagios que felizmente no se dieron en el caso de tu familia. ¿Cuáles eran esas medidas de, desde lo cotidiano para que la gente conozca eh, en Cauquenes? Sí, yo eh, tomé un, una medida igual bastante radical porque mi papá era, eh, es adulto mayor, eh, y también porque tenemos ciertas facilidades, eso es lo otro jodido de este bicho, nosotros vivimos los dos en la casa permanentemente, familiares hay siempre, pero somos los dos los que vivimos, entonces tenemos la opción de eh, tener dos baños y dos piezas, entonces lo que yo hice fue quedarme yo en mi pieza, más el baño y no entrar más a la cocina, durante toda mi cuarentena estuve comiendo cosas frías, nosotros tenemos ahí un pequeño huerto afuera, eh, sacaba tomate, cosas más en conserva, mis primos me llevaron también eh, comida, pero separamos absolutamente todos los espacios, no interactuamos en nada, y todos los alrededores como de la pieza, de la casa, cualquier traslado, era con, con mascarilla. Entonces nos comunicábamos por... Eh, creo que esa medida estricta eh, sirvió, no se contagió mi papá, y obviamente no salí en ninguno de esos dos días, entonces pudimos cortar eh, el contagio solo conmigo. Qué bueno. Oye, pero ¿y cómo se hace la campaña en, en, en esas condiciones, ¿no? En medio de una cuarentena, donde tú estabas en cuarentena, donde me imagino que parte de tu equipo también. Eh, ¿Cómo se realizó la campaña en esos 10 días? Lo primero fue sincerar todo, como ha sido toda la campaña, abrir todos los antecedentes, decir, mira, estamos contagiados, un miembro de mi equipo también, vamos a cumplir lo, los plazos, los plazos son 11 días, eh, y sincerar. Ahí fue bien interesante porque se, se generó un diálogo súper bueno con toda la gente que nos sigue y que va compartiendo y apoyando la campaña, que valoró mucho la sinceridad y de abrir este tema. Todavía está un poco el resquemor de, de decir, oh, estoy contagiado, oh, tengo el virus, como que alguien te vaya a mirar feo. Y creo que esa ha sido también una de las causas de que más gente se haya contagiado, porque de repente gana la vergüenza de decir que uno está contagiado más que eh, hacer la pedagogía o la, la transparencia de decir hoy estoy me estoy cuidando. Y lo que fue esencial fueron las redes sociales. Nos ayudó mucho el equipo de voluntarios que tenemos en todas las comunas del Maule Sur para mantenernos en contacto, para mantenernos vigentes. Siguió todo el trabajo que veníamos realizando, sin el candidato, pero con todos los voluntarios y yo pude participar bastante eh, a través de digital, del programa que tenemos, de entrevistas y de otros foros. Los primeros días estuve muy cansado, si bien no tuve tantos síntomas, tuve un poquitito de fiebre el segundo día, y después estuve cinco días como muy, muy cansado, que lo único que tenía ganas era de dormir. Por suerte no tuve problemas respiratorios, no me subió demasiado tampoco la fiebre, y del quinto día en adelante ya me sentía mejor como para poder participar, dar entrevista en radio, u otras cosas un poco más activas. Y al día 11-12 ya pude, al bueno, 12 que ya quedé liberado, ya pude volver eh, con toda la media de seguridad también, con toda la campaña. Oye, cuando ya retomaste la campaña, ¿qué te decía la gente que ya había conocido a través de los medios de prensa que habías tenido coronavirus? Eso hubo dos momentos como que me, me asombraron muy, muy positivamente. Lo primero, que, que esto es bueno, creo, contarlo, va a sociabilizarlo. Cuando te llaman, o sea, cuando recibes el certificado y te dicen eres coronavirus positivo, eh, uno le, le genera un poco de miedo, empieza a pensar con quién estuve, uno no se acuerda quién estuvo, no estuvo, empieza a revisar, son más de los que uno cree. Entonces empezar a llamar. Yo con estrecho tenía tres o dos. Eh, mi papá, la persona que trabaja conmigo, eh, y ahí a, a alguno uno más que estaba en la duda si no. Pero terminé llamando como a 10 personas, todas las que estuvieron cerca mío esa semana, o esa ventana que me entregó el Ceremi de 3, 4 días que tenía que revisar, eh, y me llamó la atención de las 10 personas que llamé como la acogida, como todo el mundo, ah, bueno, esto es parte de lo que pasa, no es culpa tuya, tú estás cumpliendo los protocolos, te agradezco muchísimo por eh, avisarme. Eh, de esas personas, por suerte, ninguna dio, dio positivo, pero me llamó mucho la atención la empatía de la gente, eh, eh, al entender perfecto la situación que estaba yo, de qué se trataba. Esa misma gente y muchísimos más, después me, me monitorearon en cierto sentido por toda la enfermedad y me fueron llamando. Eh, y después en la calle también fue muy eh, bueno los comentarios, porque en el fondo era, ah, tú tuviste COVID, yo lo vi en redes sociales o lo vi en algún eh, medio digital, ¿Cómo, ¿Cómo estás estás en ahora? ¿Cómo te sentiste? L. En net salimos como eh, eh, extra, extra. Como extra. ¿Sí? Eh, entonces me preguntaban, pero también muy... Como creo que la, la gente igual está muy concientizada o como entiende cuál es el proceso, más o menos, de qué se trata. Y, y si en algún momento pensé que alguien podía asustarse un poco o... o, o al tratarme de alguna forma más incómoda, fue todo lo contrario, Los gestos de apoyo, de empatía, de buena onda, también de candidatos eh, que aprovecho de saludar ahora, La Soledad, eh, Alejandro, muchos candidatos me escribieron y me desearon la mejor eh, de la suerte y una pronta recuperación, así que aprovecho de agradecerle a ellos también. Bueno, recordar a las personas que nos están mirando que le pueden hacer consultas a Ricardo Montero Allende a través de la caja de mensajes de, eh, de Facebook, eh, consultas en cuanto al proceso constituyente, otras consultas de dudas que les vayan quedando de lo que está eh, hablando Ricardo. Todo trataremos de, de, de preguntarlo y ya han llegado más, más mensajes. Ahí leemos a Claudio Garrido Riquelme, un buen candidato para que nos represente, eh, para tener los cambios que merecemos. Eh, una risa. risa, hay una risa ahí también, um, y también hay más mensajes. Esta constitución es bastante integral, dicho por grandes co eh, constitucionalistas y políticos de relevancia. ¿Cuál sería tu aporte y en qué puntos pondrías énfasis? ¿Qué dejarías fuera de la actual eh, constitución y qué mejorarías o perfeccionarías? Ricardo pregunta Pablo Rodrigo, Rodrigo Aquebeque, Pablo Rodrigo Aquebeque. Sí, eh, saludo a Claudio, muchas gracias, me alegra muchísimo la, la alegría de Vania. Eh, <risa> y respecto a la, a la pregunta de, de Pablo, coincido que es bastante integral, es una constitución bastante integral en un modelo particular, que es el modelo neoliberal. Que la principal característica que tiene es que le entrega un rol secundario al Estado. Esta es una constitución que está más preocupada de asegurar... Eh, intervención privada antes que la intervención estatal. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, el derecho a la salud, dice, sí, va a haber un sistema de salud, pero tiene que haber un sistema privado, eso es la ISAPRE. Cuando habla de educación, habla de la educación, es muy importante y todo, hay que garantizarla, pero tiene que haber educación privada. Y le pone mucho más, mucha fuerza a eso. Eh, y hoy día vemos, esta educación privada es el 7, 8% de toda la educación de Chile. Y después vemos eh, el sistema de salud de ISAPRE, el 17-18% de todas las personas de Chile. Eh, entonces ahí tenemos un problema, porque si la constitución está más preocupada de intereses de grupos minoritarios, eh, deja despreocupados los intereses de las grandes mayorías. Y es ahí donde yo creo que tenemos que avanzar como avanzamos con la presidenta, hasta el 60% de educación gratuita y de calidad, hay que seguir avanzando, eh, creo que en materia de educación tenemos que terminar con el sistema actual y hay que hacer un sistema único de salud, que pueda tener seguros complementarios, pero que el base sea igual para todos. creo que la pandemia es la máxima expresión de que necesitamos un sistema de salud único para cuidar a toda la población por igual, con un mínimo, y, y después se puede ir perfeccionando. Eh, y creo que ese es uno de los grandes cambios que tiene que tener esta Constitución, un rol más activo del Estado, un Estado que esté presente, que no tenga miedo de ser Estado y que no esté cooptado por eh, intereses privados. Y ese es uno de los pilares fundamentales de esta Constitución, es lo que muchos llaman eh, el Estado subsidiario, es decir, si el mercado no resuelve, recién entra a, a meter las manos el Estado o a intervenir el Estado, y yo creo que no, que hay varias cosas como el agua, como la educación, como la salud, como el trabajo, como la vivienda, en que no se le puede entregar al mercado, son cosas tan importantes que tiene que ser resguardada por este ente que como sociedad hemos elegido que nos ayude a ordenarnos y a coordinarnos, ese ente tiene que velar por toda la sociedad, y ese ente no puede ser el mercado. Bueno, esa es una diferenciación, ¿verdad?, súper importante. Eh, la actual constitución eh, es una constitución subsidiaria, como tú dices, donde los privados no están, llega el Estado, pero tú también apuntas a una constitución más solidaria, ¿verdad? Sí, absolutamente. Ah, solidaria desde el punto de vista intergeneracional, subsidiaria en la redistribución de ingresos y en materia de impuestos, eh, solidaria también en pensar una Constitución a 40, 50, 60 años, y no solo pensar la generación de nosotros, y ahí el tema medioambiental es esencial. Eh, entonces creo que, para mí, el término de solidaridad, de redistribución, de mayor igualdad, está íntimamente ligado a los objetivos del Estado. Y, a su vez, eh, no está relacionado con los objetivos del mercado. El mercado no busca solidaridad, el mercado no busca redistribución de los ingresos, el mercado no busca mayores grados de igualdad. Entonces esa es justo la tecla porque es importante que el, el que dirija la planificación estratégica de la sociedad que queremos construir sea del Estado y no el mercado. Tenemos otra pregunta, Ricardo, Ángelo Fuente Alba Flores. La constitución es algo que se ve muy lejano para la ciudadanía. ¿En qué podría cambiar la vida cotidiana de las personas la nueva constitución? Saludos a Sofía, que está por ahí. Muchas gracias, Ángelo, por la pregunta. Eh, y es una de las preguntas más difíciles de responder, porque, porque la Constitución cualquiera que ofrezca soluciones mágicas o rápidas con una Constitución está mintiendo. La solución rápida que tenemos respecto a la Constitución hoy día es que nos entregue una oportunidad, una oportunidad de comenzar a construir una sociedad distinta. Y creo que eso es lo más valorable de este proceso constituyente. Ahora, una constitución en particular, yo el mejor ejemplo que he encontrado es el radier de una casa, compararlo con el radier de una casa. Hoy día vivimos en una casa que no cuida a todos por igual, que no es la casa de todas y todo, y la estructura base de esa casa, el radier, ya no da para más. Se trizó, está quebrado por alguna parte, por otro lado ya no resiste las paredes, y esta casa se nos puede venir abajo. Y es por eso que tenemos que construir una nueva casa constitucional Y eso parte por el radier. El radier es la constitución, es la base de todo. Y se construye lento, con paciencia, pero es la base de todo lo que venga después. Da lo mismo tener una casa muy bonita, con un techo perfecto, con ventanas maravillosas, con paredes súper sólidas, si el radier que la sostiene no es sólido también. Entonces, eh, es fundamental que hagamos una constitución que entregue las bases para de a poco ir construyendo esta sociedad que estábamos hablando, más solidaria, más igualitaria, y en que nos preocupemos unos de otros. Vi Mira, una foto que está dando vuelta por ahí. Eso, eso te vamos a mostrar, eh, ahí nos equivocamos. De, ahí. Mi, mi switcheo no es perfecto. Ya. <risa> Hay un niño ahí en, en, en la plaza de Cauquienes, un niño que eres tú. Entonces la pregunta es, ¿Andabas desde esa edad haciendo campaña en nuestra ciudad? ¿O qué hacías tú en Cauquena, un niño de Linares, infiltrado en nuestra ciudad de Cauquena? Comentábamos el otro día que ahora están pintados, los, tan de otro color los asientos, y decíamos si era más bonito claro. ese blanco o, o el color actual, yo me, me inclinaba más por el blanco. No, lo que pasa es que mi, mi, mi familia ha estado vinculada siempre al Maule Sur, la familia de mi madre eh, es de Parral, una parte de la familia de mi madre, mi papá nació en Linares, eh, yo he ido y vuelto a Santiago, estudié en, en Santiago, pero vuelvo siempre, y, y ha sido toda la zona, o sea, mis recuerdos más bonitos son pasando ahí por Cauquenes, yendo a Bellugue. siempre pasamos, ahora quedan menos, pero pasamos siempre a comprar eh, manjar duro, que a mi mamá le encantaba, y habían antes mucho más locales, hoy día quedan menos en Cauquenes, pero todavía hay y la que está al lado es mi hermana, que es la Paula, que tiene un año mayor que yo, le aprovecho de mandar un, un gran saludo, eh, y siempre hemos estado dando vuelta por todo el Maule Sur. Eh, Cauquenes lo, lo recuerdo vívidamente desde, desde muy chico, eh, porque era la, el paso, la transición a Parral, a Peyugüe, eh, el manjar duro es lo que más vuelta me da, eh, pero son recuerdos de infancia, esa foto la encontré... Eh, cuando no pensaba ser candidato a la convención constituyente, yo creo que ahí tenía, ya tenía seis años de haber tenido cinco, no sé, no menos, cuatro tres. Cuatro tres, como que estamos exagerando, Ricardo. Sí, bueno, soy pésimo para la edad, ¿qué haces <risa> a esos cinco, seis? No tengo yo idea. Creo un, yo creo que unos ocho más o menos. Nos es el momento da, yo, que yo llamo a mi madre ma y mi madre me dice exactamente qué edad tenía, cua, por qué estábamos ahí, qué estábamos haciendo y todo. Saludos y la a mi mamá madre. mamá Ricardo también. no está viendo que nos ponga ahí en los comentarios que ya tenía, <ríe> tenía Ricardo. Pablo dice eh, que hay que bajar a los de arriba eh, y subir a los de abajo. <ríe> y dice que le gustó la respuesta que le diste a Angelo y tenemos también otro comentario. Eh, por este, muchas razones, Ricardo Montero debe ser constituyente, vamos con todo. Ah, Lucelia palma candidata concejal de, de su partido. te mando un saludo y un gran abrazo, vamos con todo, luz. Ricardo, eh, en cauquenes en la provincia de cauquenes en el Maule Sur, el tema del agua se ha transformado en fundamental en el último tiempo, eh, tú también, dentro de, de, de lo que tú anuncias referente a, a, tu, a, a tus compromisos como constituyente, está a ser una, una constitución verde. Eh, ¿Cómo se aplica esto? Yo creo que tiene varios niveles. Lo primero entender que este es un problema global, un problema vinculado al cambio climático y que así lo ha asumido eh, todo el mundo. El problema está identificado. Tanto así que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de los ODS, es el número 6 que estableció la ONU, o sea, un problema a nivel mundial del cual tenemos que hacernos cargo. Lo segundo, en Chile no han querido reconocer este problema como objetivamente. La lista del rechazo y gran parte de la derecha no quiso establecer el agua como un bien nacional de uso público. Yo creo que ese es el desde. Necesitamos tener un enfoque de derechos humanos respecto al agua. Dos, necesitamos expresamente establecerle como un bien nacional de uso público, lo que significa que tiene que tener una planificación estratégica estatal y, de nuevo, que no puede ser entregado al mercado. Lo tercero, tiene que ser garantizado como eh, un, un elemento que tiene que ser, valga la redundancia, garantizado a todas las personas para el consumo. O sea, ahí hay un cambio de eje fundamental, eh, no puede ser que en Cauquenes sigan tantas familias dependiendo de camiones aljibe para poder tener agua o que si aparece una viña en alguna parte, todos los vecinos que están cerca tengan que temer a que vaya a, a desaparecer o a bajar sus pozos o que el río que siempre pasó por ahí, por ahí ya no está pasando más el río entonces creo que acá necesitamos tener una visión país más grande y volvemos a esto del Estado subsidiario y es la lógica que queremos dejar atrás si el agua se le entrega al mercado, se regula en cualquier parte y se compra y se vende. Si el Estado tiene un rol activo del agua como un derecho humano y un bien nacional de uso público, se puede regular eh, y pensar bien cómo podemos garantizar el consumo para todas las personas. Eh, entonces creo que ese es un temazo, más en una región que lleva el nombre de un río y en la cual dependemos de cada uno de nuestros ríos, eh, el agua es fundamental para la agricultura y para el día a día de toda la región, es para todo el país y para todo el mundo, como partí diciendo, eh, pero creo que nosotros tenemos que llevar muy fuerte desde el Movimiento Sur a la convención, la pelea y la reivindicación del agua como un bien nacional de uso público y un derecho humano. Recordarle a todos quienes nos están mirando que le pueden hacer preguntas al candidato eh, Ricardo Montero Allende en la cajita de Facebook, pueden hacer sus consultas, Ricardo las eh, contestará gentilmente. Uh -huh. eh, Ricardo, ¿estás eh, de acuerdo, me imagino, con eh, la suspensión de las elecciones? Bueno, ya no queda mucho tiempo, digamos, como pa, para no tomar otra de decisión. Eh, cuéntanos un poquito sobre tu opinión referente a eso. Mira, acá había una respuesta un poco impopular, que algunos le pueden incomodar en, en estas épocas de respuesta alguna un poco fácil. Eh, yo creo profundamente en la democracia, y creo en los representantes políticos. Creo que se equivocan, creo que tenemos mucho que mejorar, pero si se llegó a un acuerdo, otra palabra complicada que muchos saltan, en que los, todos los sectores políticos asesorados por el colegio médico eh, y una serie de especialistas llegan a la convicción, por mayoría, que debe modificarse, bueno, eh, nosotros nos adaptamos. Eh, pero la democracia tampoco puede parar por la pandemia, entonces creo que es importante que queden fijas luego las elecciones eh, y también se establezcan medidas para poder equilibrar eh, una competencia justa. O sea, hay mucha gente que está arrasando en difusión, en plata, hemos visto varios sobre 100 millones de pesos, los primeros 25 son todos del mismo sector político, eh, entonces hay que garantizar también que no... Que no, no sea eh, desigual la competencia. Hay que recordar, acá todos hablan de los constituyentes, pero esta elección también es de alcalde y también es de concejales. Los concejales han sacado la cresta hace meses, han pedido permiso sin goce de sueldo, vacaciones, todo, y ahora corre la campaña cinco eh, semanas más, eh, o las elecciones. Entonces hay que ver cómo se arregla. Y lo otro un poco el tema de la anticipación. Como bien decías tú, Patricio, eh, estamos a siete días de la elección. ¿Qué pasa si no llegan a acuerdo y hay algún problema y no se puede cambiar? Significa que el próximo sábado y domingo vamos a tener la elección. Vamos a tener elecciones, que, claro. Claro, y creo que eso ya, o sea, estamos demasiado al límite dentro de los plazos y esto hay que resolverlo rápido y ser súper claro en la comunicación porque la gente se lo merece y con humildad también lo digo, los miles de candidatos a lo largo de todo Chile también se merecen tener claro más o menos qué es lo que va a pasar. Nos llegó otro comentario. Dice, saludos CRO, mucha suerte, vamos con todo. No sé si te dicen CRO o ahí hay un problema de, <ríe> de tecleo, no sé. Marisol no, está Leon perfecto Carmen, y con mayúscula la... le agradezco muchísimo a Marisol, eh, así nos tratamos de forma fraterna los compañeros y compañeras militantes del ah, Partido Socialista, mira. como CRO y CRA. Así que le mando un tiene, gran abrazo a Marisol. Mística, y muchas sí. gracias por su apoyo. Sí, un, un partido con mucho... Eh, con muchos de defectos, pero también con muchísimos triunfos y muchísima historia, un partido que ha encaminado a los 100 años y que sin lugar a dudas ha marcado la historia de Chile, así que en este tiempo que vuelan los palos tan fácil, eh, un abrazo grande especialmente a toda la juventud de, de Cauquene que está dando una pelea hermosa ahí con la renovación eh, de la política y la renovación de nuestro querido partido, así que un abrazo fraterno para todas y todos. Y los creo y los CRAS se siguen ahí sumando. Bueno, eh, recordarle a las 24 personas que todavía están conectadas, que pueden hacer sus preguntas, a Ricardo, referente al proceso constituyente, referente a otras materias que tal vez no les han quedado muy claras, para que Ricardo eh, se las pueda contestar. Bueno, antes de que tú te enfermaras de coronavirus, Ricardo, habías hecho ya un recorrido por el Maule Sur, te vimos por ahí en, en Peyúgue, Curanipe, nos encantaría saber, por ejemplo, la, qué es, cuáles son las conversaciones que tenías con los habitantes de las comunas de Peyu y Curanipe, de Chanco también, eh, que son eh, distintas a las de Cauquienes, que tienen otras necesidades, que tienen otras expectativas. ¿Qué, qué es lo que tú pudiste conversar con ellos? Sí, es esa particularidad que tiene el Maule Sur, que es como un gran paraguas que nos, que nos acoge a todas y a todos, pero por un lado está Linares, que es como una, una zona, y después está Cauquienes, que es como otra zona, que estamos juntos, pero tampoco estamos revueltos. Y después en Cauquienes sucede lo mismo, como que es la provincia de Cauquenes, pero está Cauquienes, y también está Peyúgue y está Chanco. Eh, hay varios temas. Eh, en Pellugue me, me llamó la atención, o ratifiqué, eh, en realidad, los gravísimos problemas del tema de agua. O sea, historias brutales de cómo conseguir el agua, de que ya no habían más derecho, del problema que tienen con acceder al río, eh, comités de vivienda completo, grupos de, de juntas de vecinos que tienen que sacar agua de una vertiente a no sé cuántos kilómetros, eh, ese es uno de los temas. Otro tema que hablamos mucho en la caleta eh, fue temas vinculados a la pesca, la pesca artesanal versus la pesca industrial, eh, la complicada y desigual pelea que les toca dar, y creo que ahí también la constitución tiene algo que decir, al igual que el derecho al agua. Hay un tema que hoy día no está considerado y que yo creo que también lo deberíamos llevar, que es el tema del turismo, cómo podemos potenciar más que Chile sea un país turístico y que potencie y recuerde el turismo. Eh, en el hermoso Chanco eh, estuvimos conversando mucho también de temas culturales, patrimoniales, eh, específicos de la zona, cómo todavía se sienten los efectos del terremoto, se pudo reconstruir varias cosas que quedaron preciosas, especialmente en el centro, pero todavía falta mucho más, eh, cómo podemos integrar un poco eh, más al a esta zona que de repente queda un poco aislada, entre cauquenes entre Constitución, difícil de llegar a Linares, difícil de llegar a Talca, el camino hoy día eh, creo que está en pésimas condiciones, el que une cauquenes con Peyugüe, eh, entonces va quedando un poco rezagado, eh, y hemos tenido ahí varias conversaciones, uno de los lugares más bonitos de Chile, toda esa costa eh, maravillosa, eh, y que ahora lamentablemente ha sido como todas golpeado fuerte con eh, la pandemia, mando un saludo también, está en fase 1, al igual que casi todas las comunas de, del Maule Sur, eso ha sido muy complicado en materia de, de pandemia, salvo eh, retiro, están las otras 10 comunas en fase 1 y fase 2. Ricardo, y a propósito de este recorrido por Chanco, por Peyúe, por Curanipe, eh, los pescadores también tienen ahí sus aprehensiones ¿no? con la explotación de los recursos, con que los recursos no sean explotados por grandes pesqueras y finalmente la pesca artesanal que relegada. ¿Cómo se puede eh, también incluir o garantizar estos derechos de la gente de mar dentro de una nueva constitución? Estuvimos ahí conversando largo en Curanipe ¿eh? y estuvo muy entretenido porque mientras ellos estaban eh, sacando y descargando ahí los botes, tuvimos una conversación muy buena con varios de los pescadores, eh, en el mercado también, aprovecho mandarle un gran saludo y un gran abrazo, eh, y fue una conversación muy, muy interesante, porque precisamente creo que es eso, es tener una mirada un poco más amplia que es la mirada constitucional, que es decir, eh, qué país y qué medio ambiente queremos dejarlo a nuestros nietos, y a los hijos de nuestros nietos. Y dentro de eso está el mar, o sea, ¿queremos que siga arrasando con toda la pesca industrial? ¿O queremos proteger más nuestra costa y potenciar a los pescadores eh, artesanales? ¿Queremos potenciar el turismo como una de nuestras vías de desarrollo? ¿O queremos pensar en el plazo corto de cuánto es lo que podemos extraer y sacarle al medio ambiente? Y creo que esa es una visión de, de esta Constitución que hay que armar. Eh, nosotros hablábamos que queremos una Constitución eh, democrática, eh, social y ecológica de derecho y, y creo que esa es la visión que debe ser la piedra angular eh, de lo que queremos construir. Una, una Constitución con un rol fuerte del Estado, que sea profundamente democrática, pero que también tenga esta visión ecológica, que en términos simples tener una visión de largo plazo, de resguardo de lo que tenemos para las futuras generaciones. Muy bien, les recuerdo a todos quienes nos están mirando que le pueden hacer preguntas a Ricardo Montero Allende, candidato del Partido Socialista para la Convención Constitucional en el Maule Sur, y tenemos ahí otra pregunta, ¿Cómo se conecta la nueva constitución con las demandas ciudadanas puestas sobre la mesa con el estallido social? ¿Cómo se invita a los desencantados de la política a esta transformación? Uf. Eh, fuerte, fu fuerte pregunta y, y muy interesante, no, no creo que haya respuestas no respuesta únicas. Lo primero es poner en el centro la participación ciudadana. Eh, hay que entender cómo se detonó todo esto, digo se detonó porque hay antecedentes directos que uno puede encontrar en los 80, en los 90, más vivo la Revolución Pingüino en el 2006, eh, las protestas estudiantiles en el 2011, Noma AFP 2015-16, y después llegamos al estallido. Entonces creo que no hemos sido capaces de canalizar la participación ciudadana. Y es por eso que nosotros hemos puesto tanto énfasis en que eh, este es un proceso largo, eh, que tenemos que cuidar cada una de sus etapas. Lo primero, reconocer, y acá también creo que se reconoce poco, que los partidos fueron capaces de canalizar el malestar social y llegar a un acuerdo. Un acuerdo de paz y nueva constitución. Con todos los defectos que pueda tener, con todas las cosas que nos gustaría que tuviese y que no tiene, considerando que como todo acuerdo hay que ceder a algunas cosas, eh, creo que fue una ventana y una oportunidad. Y el mejor indicador de que esa oportunidad funcionó, creo que fue el plebiscito. O sea, el 80% de las personas que participaron. Eh, nunca había participado tanta gente eh, en una votación eh, desde que es voluntario. Y además en COVID, y el 80% dice, oye, nos interesa este tema, yo quiero una nueva constitución. Y además quiero que sea convención constitucional, yo quiero elegir a todos sus integrantes. Entonces creo que hay una señal. La segunda la que estamos viviendo ahora, que es la de la elección de los convencionales. Creo que tenemos que elegir a buenos convencionales que puedan representar a los distintos territorios, comunas, provincias y regiones en la convención constitucional. Pero ahí viene eh, un tema que yo he insistido mucho, que me parece fundamental. Cuando se elijan estos 155, la elección no puede quedar ahí eh, en materia de participación, porque si llegamos los 155, nos encerramos en el Palacio Pereira y armamos la Constitución entre nosotros, va a ser una ampliación de los mismos arreglos entre cuatro paredes. Yo creo que hay que tener eh, un compromiso de participación a lo largo de todo el proceso, y eso implica para nosotros que también tenemos un compromiso público. Número uno, dejar abierta la participación a los territorios. Número dos, eh, tener eh, semanas distritales para que nosotros vayamos a rendir cuenta a las provincias que representamos y a tomar también las inquietudes de la ciudadanía. Número tres, incentivar que la convención eh, sesione de forma itinerante y no solamente en el Palacio Pereira en Santiago. Número cuatro, ¿cómo, cómo ¿sí? aplicar ello? ¿Cómo de manera itinerante? Eh... O sea, ser itinerante, digamos, pero, pero ¿cómo es la práctica, digamos? A mí me, as me asusta un poco que nos quedemos solamente en Santiago. Eh, entonces pienso, eh, ¿por qué no podemos ir a Linares, a Cauquenes o a Parral a hacer una de las sesiones? O sea, si vamos a estar al, al año, eh, 12 meses vamos a estar, ¿por qué no pensar en que una vez al mes podemos sesionar en otra ciudad del país, que no sea Santiago? Sé que implica plata, sé que eh, implica logística, pero podríamos tratar de armar un modelo que sea más liviano en un espacio más amplio e ir a sesionar a otra parte para también tener visiones de otras personas. Creo que eso es fundamental como señal y también eh, para dar muestras concretas de que existe una voluntad de descentralización y de no concentrar el proceso eh, solamente en Santiago. Creo que todo lo que sea aire, todo lo que sea mayor participación, la hace bien y valida el proceso que vamos a llevar adelante estamos a las personas a comentar, a dejar sus consultas. Tenemos ahí una nueva consulta, otro cro. <ríe> Hola Ricardo, primero que todo agradecer poder eh, presentarte. Eh, cuéntanos un poco de la recepción de nuestros vecinos en la ciudad de la Esperanza, Cauquienes. ¿Qué sueñan y esperan de la nueva constitución? Hemos estado recorriendo bastante Cauquienes. Candidato a concejal también. Sí, Matías, Matías Castro, Castro una, una figura, gran, <risa> gran amigo, hemos estado recorriendo junto con él, hemos estado eh, recorriendo diversas zonas de, de Cauquene. hemos estado en el mercado, hemos estado en el centro, hemos estado en muchas partes, eh, y también hemos estado con mi auto que es Hoja en Blanco, y ahí también tenemos, para los que no saben, tengo un auto que se llama Hoja en Blanco, y que con mira. plumones vamos recogiendo propuestas. Te tengo y, una, una sorpresa, mira. Aunque no venía preparado, dice Patricio. Pero no venía preparado. Claro, ahí tenemos el auto que ha sido escrito por todas las vecinas y vecinos del Maule Sur, hoy día está completamente eh, rayado y escrito y dibujado, lo que nos pone muy feliz, y tiene un montón de contenido súper súper relevante, y es parte del contenido que queremos llevar eh, a la Constitución. Nosotros estamos haciendo un consolidado, partimos con un documento base de nuestra propuesta constitucional, que tiene varios elementos, está en la página web monteroallende.cl, ahí pueden revisar cuáles fueron los elementos iniciales, y ahora a través de conversaciones hemos visto eh, nuevas eh, propuestas y sueños, algunos de esos van en hoja en blanco y lo estamos llevando un documento que esperamos presentar esta semana como una propuesta 2.0. De las principales de lo que eh, preguntaba Matías, una que, que, que es súper sentida y me parece que es categórica, es el tema del respeto. He hablado así? con miles de vecinos y vecinas del Maule Sur, y hay igualdad, antes de justicia piden respeto, y eso se relaciona muy directo con la dignidad, un trato justo, un trato digno, eso es respeto. Y creo que esa es la principal voz que hay que llevar a la convención. Nosotros hace rato venimos hablando que queremos una constitución que nos respete y en la que podamos confiar. Y creo que esa es la esencia o la visión que debemos llevar del Maule Sur a la convención. Que son dos mínimos, ojo, que esta constitución no garantiza. Es una constitución en la que no se puede confiar, y eso ha estado demostrado por todo lo que ha pasado en los últimos años. Y dos, es una constitución que no nos respeta a todas y a todos por igual. Teníamos ahí otra consulta, pero la hizo en, en dos partes, Claudio Garrido. ¿Qué ideas sobre cambios a la forma de gobierno eh, se han ido planteando, te pregunta Claudio Garrido? Sí, nosotros tenemos una serie de propuestas en varias materias y esta una más específica. Eh, es un tema un poco más técnico y puede ser un poco tedioso, pero la semana pasada sacamos una columna en el Heraldo de Linares, que si buscan Ricardo Montero y el sistema político, la pueden encontrar. Pero en definitiva, eh, hay dos o tres puntos. Lo primero es entender que no hay sistemas políticos que sean perfectos, como que de repente esto parece una pelea como de niño, como yo quiero parlamentarismo, yo quiero presidencialismo reforzado, yo quiero atenuado, yo quiero semipresidencialismo. No hay modelos perfectos, todos tienen virtudes y todos tienen defectos. Y es un poco lo que profundizamos en esa columna. qué es lo que yo creo en particular, eh, yo creo que el sistema que tenemos hoy día, que es un presidencialismo reforzado o hiperpresidencialismo, que significa que el presidente tiene excesivas atribuciones, es un modelo que no va para más. Es un modelo súper patriarcal, súper a la antigua, súper vertical, eh, que hoy día no da para más. Y yo creo que hay que equilibrar un poco más eh, el poder con el Congreso. Y para mí lo que hay que tratar de buscar es un semipresidencialismo o eh, un presidencialismo más atenuado. Yo me inclino más por el presidencialismo más atenuado. ¿Qué significa eso? Equilibrar más las funciones entre el Congreso y el presidente. Que a la propósito... Sí. De, termina tu idea, termina tu idea. No, es que me apasiono con esto y de repente me, me alargo un poco, así que, Patricio, <risa> córtame nomás. No, no, pero en el fondo equilibrar las funciones entre el Congreso y el presidente y las atribuciones hoy día que hay en materia de nombramiento, iniciativa de ley, incluso de gasto, deben ser evaluadas y ver cómo podemos entregarle un poquitito más al Congreso. Es que, referente un poco a lo mismo, hay muchas personas que han planteado... Eh, que exista la, la, el, el asunto de referéndum, ¿no? Como para eh, sacar del poder a quienes la gente considere que no está haciendo bien su trabajo. ¿Estás de acuerdo con eso o, o, o matizas más esa idea? Lo que pasa es que va a depender de cómo se plantee. Si uno lo plantea como si nos enojamos entre todos, es llegar y sacar al presidente, creo que puede ser un poco complicado. Peligroso. Más Sí, es que puede dar un poco de inestabilidad, eh, pero por otro lado te van a decir, bueno, pero y si hay un presidente tan terrible como el actual, a mi juicio, eh, ¿qué podemos hacer? Eh, entonces creo que es una discusión válida, de nuevo, todas las personas que en materia constitucional tienen como soluciones mágicas, creo que hay que desconfiar un poco. Yo creo que es una idea que se puede evaluar, en lo personal no me convence así como en abstracto, como que se arme una mayoría contingente y saque al presidente, porque creo que da eh, un poco de inestabilidad. Ahora, formatos como la acusación constitucional que hay hoy día, o algunos formatos con mayores requisitos, uno podría eh, evaluarlo y ver cómo se podría hacer. Pero creo que más que pensar en cómo sacar, hay que pensar cómo darle estabilidad a esos gobiernos, particularmente gobiernos cortos como cuatro años, eh, sin perjuicio de que Piñera nos ha hecho parecer un gobierno de como 25 años, pero bueno. Hay más eh, mensajes, eh, Grisel Parada Riquel me dice, excelente, voluntad de descentralización. Eh, Le recordamos a las personas que nos están mirando más de 20 en estos momentos, que pueden hacer preguntas al candidato eh, Ricardo Montero Allende, él las va a responder por supuesto. Estaba hablando un ratito de hoja, o sea, hace un rato de hoja en blanco, vamos a, a volver a, a ponerle imagen de hoja en blanco, para que la gente sepa, ¿qué es tu auto? Sí, eh, eh, va a ser mi auto, se lo estoy pagando a mi tía en cómodas cuotas, pero sí es mi auto. O sea, el auto no es tuyo todavía y lo estás rayando. No, no, no, no está, está hecho el traspaso, <risas> mi tía me aguantó que, que fuera en cuotas, no, pero, pero eh, es, es, es mío, es mío. Perdón la superficialidad de la pregunta, pero ¿esos plumones son lavables o son permanentes? Eh, no tiene nada de superficial porque es la pregunta que todo el mundo nos hace. <risas> Hicimos unas pruebas ahí con mi hermana con diferentes tipos de plumones eh, y el plumón de pizarra que se puede llegar y cambiar eh, funciona. Después de un rato como que se seca y queda medio pegado, pero con alcohol sí. o, o con toallitas se puede limpiar todo. Igual, eh, si nos va bien, la idea es que eso no se limpie en mucho tiempo. Y explico por qué la idea es que ahí se anoten las propuestas y los sueños de las vecinas y vecinos del Maule Sur. Y nuestro objetivo es llegar manejando al Palacio Pereira, Santiago, y entregar simbólicamente el auto, eh, con todo su contenido, a la convención, y que sea materia de debate lo que está ahí. Pero además, y este es un poco representando el espíritu que nosotros tenemos, no queremos que ahí termine, queremos volver en el mismo auto, con el mismo contenido, a las visitas territoriales, distritales, de, que nosotros queremos proponer, para seguir discutiendo y conversando con la comunidad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros creemos es que el contenido que llevemos a la convención tiene que ser presentado y discutido, y después tiene que volver a la provincia, y al Maule Sur, para volver a ser eh, afinado. Y ahí es cuando digo que creo que no nos podemos ir a encerrar a la convención y no volver a los territorios que nos eligieron. Pusimos ahora esa foto porque ahí dice, Cauquenes arriba, se logra leer en el techo, de Ogen en blanco. Eh, cuando decidiste bautizar a tu auto, que está todavía en proceso de compra, a la tía, eh, <ríe> ¿estaba dentro, desde siempre fue una idea comenzar a escribir estas, estas manifestaciones de, o estos deseos de que tenga la Constitución, o, o surgió espontáneamente en el, en el proceso mismo? No, fue el proceso y un trabajo colaborativo, aprovecho de darle gracias a mi equipo por la creatividad y por la participación. Se fue armando a poco, fue como, mira, este es un auto, es un auto usado, tiene 87.000 kilómetros cuando lo compré. Ya hemos recorrido más de 6.000 kilómetros por el Maule Sur. Entonces decíamos, mira, es blanco, pero tiene bastante recorrido, tiene carrete, no es como partir desde cero, no es un auto nuevo. Está carreteado. Entonces... ¿Qué pasa si recogemos toda esa experiencia de los 87.000 kilómetros, metafórico, y tratamos de partir en una hoja en blanco, pero que obviamente no parte desde cero? Y ahí partió la idea de, oye, me una hoja en blanco, ¿por qué no podemos escribir en ella? Y empezamos a probarlo de los plumones, tuvo una acogida en redes increíble, y ahí ha sido el principal protagonista de nuestra campaña. De hecho, ganó nota, ganó nota, digo, sacó nota en medios nacionales e incluso tu hoja en blanco. Sí, hay muchos medios que nos han preguntado, salió en Publimetro presentado, salió en Contexto Factual, que es una plataforma que sigue el proceso constituyente, que por lo demás la recomiendo, y hay varios otros medios de comunicación que nos han pedido contenido, así que espero que en las próximas semanas también salga, porque es como una forma novedosa, participativa y sumamente simbólica de este proceso que estamos viviendo. Las personas que le quieran hacer consulta a Ricardo lo pueden escribir en la cajita de mensajes de Facebook, aquí eh, Claudio Garrido quedó con, con una duda eh, referente al, al sistema de gobierno que tú propones, y pregunta, por ejemplo, en, en el Parlamento, ¿Prefieren un Parlamento unicameral o mantenerlo como está actualmente, con Cámara de Diputados y Senado? Ahí voy a parecer un poco abogado, pero reitero, en administración <risas> política y del Estado no hay soluciones mágicas. Hay ejemplo eh, para los dos lados. Lo que yo he estudiado y mi experiencia en los países que yo he vivido, eh, en Brasil, que uh -huh. no me gusta tanto eh, cómo se maneja, digamos, en Estados Unidos, en España, eh, en Perú, que son los cuatro países que yo he vivido y he trabajado, tres tienen un sistema bicameral y uno tienen unicameral. Unicameral es Perú. Y la experiencia peruana con un unicameral eh, ha sido eh, no muy buena. O sea, van tres presidentes en, en este último mandato presidencial, se ha polarizado mucho la discusión eh, y se ha perdido todo tipo de equilibrio. Cuando yo veo más o menos con funciona España, porque es distinto, pero también Estados Unidos... Eh, un poco Francia, yo prefiero mantener eh, bicameral una Cámara que es la Cámara de Diputados y el otro que es el, el Senado. Creo que ha entregado equilibrio, ha entregado estabilidad, ha permitido perfeccionar eh, ciertas leyes y proyectos y ha permitido tener una mejor discusión. También hay ciertas atribuciones que son separadas, eh, pero, pero creo que ha funcionado bien, hay que modernizarlo, hay que ordenarlo, tiene que trabajar mucho mejor, pero mantendría un sistema bicameral. Ok. Ricardo, a, al pasar en esta, en esta respuesta, mencionaste que viste en Brasil, y eso nos hace recordar que tú tienes también una experiencia en eh, instituciones sociales, ¿no? en Techo para Chile, en Techo para mi país, precisamente en Brasil. Eh, Hemos, la otra vez cuando conversamos no tomamos esta lista, así que me imagino que sería interesante conocer también un poco tu paso por estas instituciones eh, sociales y de qué forma también aportan a, a esta construcción que tú hoy estás haciendo para poder llegar a, a la convención constitucional. Sí, bueno, una de las etapas más importantes de mi vida. Yo trabajé 12 años con comités de vivienda, con vivienda social, con campamentos, con favelas en Brasil. Básicamente en organización comunitaria, en construcción de viviendas de emergencia. Y trabajé tanto como voluntario y después como profesional. Eh, entonces, una, una etapa que me marcó, eh, me marcó a fuego, te diría. Y es una etapa que que más que una etapa es parte de mi vida, o sea, me duele eh, los resultados que sacó Techo la semana pasada, son para ponerse a llorar, o sea, miles de miles de personas viviendo hoy día en campamento y es una herida abierta que no hemos sido capaces de cerrar. Eh, nadie se va a vivir un campamento por opción, o, o sea, porque también. se le ocurrió eh, llegar a esas condiciones con sus hijos, con menores de edad, con bebé guagua... Eh, entonces, es una marca que a mí siempre me, me va a tener presente, que me, que me, que me desvela un poco, eh, que es el tema eh, habitacional, que es el gran paraguas de lo que veíamos, es organización comunitaria, es participación, pero también es tema de vivienda, eh, y es una de las peleas que también queremos dar hoy día, la palabra vivienda no aparece en la Constitución, nosotros creemos que la vivienda digna es un derecho de todas las personas, entonces una de las peleas que también, o una de las propuestas que queremos llevar a la nueva constitución. Eh, ese trabajo directo me, me marcó la vida y me se resimboliza en, en cada conversación también que, que, que tenemos en las calles, que tenemos en diferentes poblaciones que hemos recorrido, eh, entonces yo estoy muy agradecido, porque fue una escuela muy buena, tuve la oportunidad de estar dos años en Brasil, en la página, no, en el Facebook, tenemos una entrevista que me fue a hacer Pedro Carcuro a Sao Paulo, una entrevista muy bonita, eh, Pedro Carcuro fue particularmente cariñoso y, y preocupado, fue una experiencia muy linda, y ahí contamos un poco más de, del trabajo que, que hacíamos, de cómo era el día a día, y es un país que yo amo, eh, mi segunda casa es, es Brasil, así que no sé si nos estará viendo alguien, causquires.net llega a todas partes, eh, un saludo a todas las amigas y amigos brasileños también. De hecho tenemos un, un amigo que siempre nos saluda desde Brasil, hoy ya no lo hemos visto aquí conectado, pero nos saluda siempre. Hay otra pregunta, Ricardo, ahí la tenemos en pantalla, Roberto Barrueto, ¿cuáles serían los tres derechos mínimos que deberían ser garantizados de forma universal en la nueva Constitución? Sí, eh... bueno, hay tres fundamentales y yo sumaría un cuarto como prioritario, eh, obviamente educación, salud, eh, pensiones en un término de seguridad social y yo sumaría el cuarto que es vivienda. Hay que ver ahí cómo podemos ir avanzando en la universalidad eh, y cómo podemos entregar herramientas para que estos derechos sean garantizados. Esos son los tres elementos de la pregunta, eh, universal, garantizado eh, y derechos sociales. Eh, pero lo primero es reconocerlo como este rol del Estado y es cambiar este foco. Es decir, mira, el Estado primero reconoce que estos son derechos sociales de los cuales tiene que hacerse cargo y va a poner toda su fuerza en poder hacerlo. Hoy día, ¿cómo está pensado? Está diciendo, bueno, hay derechos que son importantes, pero también hay que dejarle al mercado que se pueda meter firme en esto. Eh, entonces creo que ese cambio de óptica es fundamental. Rapidito, en materia de educación hay que mejorar muchísimo, hay que mejorar en calidad, hay que avanzar en gratuidad. En materia de salud, hemos presionado al máximo todo nuestro sistema, eh, un salud gigantesco a todo el personal de salud de todo Chile, y muchas veces no tienen las herramientas necesarias para, para hacer el trabajo por el cual se desviven, y gracias al cual eh, esta pandemia, dentro de lo terrible que ha sido, eh, no, ha podido ser un poco mejor llevada por la valentía de miles de eh, funcionarios de la salud. En materia de pensiones, tenemos un sistema que no funciona, y esa es la discusión de fondo. AFP nada, da lo mismo. El asunto práctico es que no garantiza pensiones mínimas para los más vulnerables. Y cuando no garantiza pensiones mínimas para los más vulnerables, por décadas de décadas, significa que es un sistema que no funciona y que hay que cambiar. Y el cuarto, que es en materia de vivienda, eh, lo primero que hay que hacer es reconocerla como un derecho social, un derecho social a una vivienda digna, y hay que intencionar políticas sociales para poder aumentar en cobertura y en calidad, partiendo, y acá una propuesta bien concreta, en que eh, el uso de eh, los terrenos tiene que tener un uso social, y ese uso social tiene que partir por los terrenos fiscales. Hoy día el fisco de Chile, el Estado de Chile, tiene... Miles de terrenos a lo largo de todo el país. Creo que el primer foco, antes de pensar en la venta, antes de pensar en cualquier negocio, tiene que ser la posibilidad de entregarle un uso social a esos terrenos, particularmente en viviendas sociales y viviendas de integración. Ricardo, estamos a puertas de un tercer retiro de las AFP. Eh, tú hablabas un poco de, de la AFP, del sistema previsional. ¿Estás a favor o en contra del tercer retiro? Es de nuevo, yo no, soy malo a la respuesta fácil porque son temas complejos. Me gusta que la gente tenga que sacar sus propios ahorros para poder salir de la crisis cuando tenemos un Estado que tiene plata y tiene capacidad de endeudarse. No, no me gusta. Me parece una pésima idea. Ahora, ¿hay otra opción? No, llevamos un año y el gobierno no ha querido entregar la plata que se necesita de forma directa. El gobierno no ha querido endeudarse teniendo la capacidad de deuda eh, de una de las mejores del mundo con los aranceles más bajos los intereses más bajos eh, y no ha querido entonces es de nuevo un estado castrado que no ha sabido llegar a solucionar los problemas de la gente teniendo la capacidad para hacerlo que eso es lo más importante y en qué terminamos en esto que es lo más insólito que la gente con sus ahorros previsionales tenga que salir a eh, rescatar la crisis cuando esto debería ser un rol del estado eh, y hoy día estamos dejando a gente sin pensiones. La última vez que, que revisé, tengo lo actualizado, pero no preciso, pero después del primer retiro, el 28% de todos los habitantes de Peyugüe tenían cero en su ahorro previsional. Entonces, eh, este es un doble daño que le está haciendo el gobierno de Sebastián Piñera a la sociedad chilena. Primero, eh, está gastando mal, gastando lento y no entregando la plata a la gente que lo necesita. Y segundo, nos está creando un problema histórico en materia previsional que lo vamos a recordar por décadas de décadas. ¿Y todo por qué? Porque el Estado no quiso asumir el rol que le correspondía cuando le correspondía. Sin duda no, porque en algún momento va a tener que solucionarse esto que las personas ya no tengan recursos en sus cuentas previsionales, y es una discusión que va a seguir eh, adelante, eh, tras la constitución incluso, de cómo se soluciona verdad el sistema eh, previsional. Ya estamos pasadito las 10 de la noche, así que vamos a, a comenzar a, a cerrar este live. La agradecemos a las cerca de 20 personas que todavía están conectados. Eh, Ricardo, si quieres eh, decir algo... Eh, un mensaje final, te damos ahí la sí. palabra. Muchísimas gracias, no, agradecer a todas las personas que nos han acompañado eh, durante toda la noche, un domingo en la noche, me alegra mucho que la gente quiera hablar de temas constitucionales, eh, agradezco y valoro mucho la tarea de cauquienes.net, la tarea social de informar y de hacer educación cívica, y me alegra mucho que podamos estar conversando de estos temas tan importantes, eh, y que nos jugamos el futuro no nuestro, sino que de las futuras generaciones de Chile, en la próxima elección de los convencionales constituyentes y el proceso constituyente. Así que agradecer muchísimo, y eh, también aprovechando que todavía eh, seguimos en campaña, oficialmente al menos, también invitar a la gente que se informe, que visiten todas las redes sociales a nombre de Ricardo Montero Allende y también nuestra página web monteroallende.cl y que cuando corresponda, probablemente el 15 de mayo, todos y todos voten Montero Allende constituyente. Oye, por los palos nos llegó otra pregunta, sí. así que vamos a dar ahí la, la, la, la respuesta. Los derechos que se nombran, todos ellos requieren de financiamiento. ¿Se sí. tiene pensado que el Estado tenga participación directa como Estado empresario? Yo no le tengo susto al rol del Estado. Hay muchos que saltan eh, y hay materias en que el Estado tiene que hacerse cargo. Eh, yo creo que el mercado no tiene que estar sobre el Estado. Eh, por lo tanto, no le tengo susto al Estado. Ahora tampoco creo que haya que estatizar todo. Hay varias medidas que yo creo que hay que hacer para poder eh, recaudar un poco más. La primera, que parece simple pero no se utiliza, tanto es eh, que se empiecen a cobrar los impuestos que se deberían cobrar. Hoy día hay una ilusión y una evasión, pero increíble. Y deberíamos avanzar hoy día que se paguen los impuestos que correspondan. Después creo que hay que tender a igualar los impuestos de primera y segunda categoría, eh, y en el caso de los impuestos más ricos, aumentarlos. Y también eh, creo que hay que ver cómo podemos optimizar y utilizar de mejor forma esos recursos. Es un tema que da para mucho más, pero no le tengo miedo al rol del Estado y sí creo que necesitamos recaudar bastante más y que además sí se puede. Eh, Glenda, Isabel, bueno, hemos mostrado algunos mensajes que han llegado así por los palos en el en último minuto. Glenda, Isabel Arellano Villegas dice me gustó mucho, pero no especifica que le gustó mucho. Si el le guste, puede... estamos todo bien. Un gran abrazo y saludo a Glenda. <risa> y Glenda, ah, ahí dice además que tiene mucha razón. Agradecemos a Ricardo que nos acompañó esta noche de domingo en la cuarentena, que nos contó también además su experiencia como paciente de COVID, su propia cuarentena que tuvo que llevar en la casa, le agradecemos a las 20 personas que todavía están eh, conectadas, así que muy agradecidos Ricardo por esta visita eh, que nos hiciste virtualmente el día de hoy a Cauquenesnet.cl. Por supuesto, invitar a todos a que participen de este proceso constituyente, eh, cuando tengamos la fecha finalmente, o cuando se ratifique, mejor dicho, la nueva fecha de la elección, que ojalá eh, tengamos noticias esta semana. Así que, saludos cordiales, eh, Ricardo, eh, por supuesto, la invitación también la dejamos extensiva para, otra, para otro momento, eh, así que gracias por habernos acompañado. Muchas gracias Patricio y les vamos a cobrar de todas maneras la invitación, siempre un gusto estar hablando con ustedes y especialmente con todos los amigos de la provincia de Cauquienes y en particular de la comuna de Cauquienes también. Un abrazo grande. Ok, nosotros nos despedimos y en cualquier momento también tendremos otro terrible vivo por cauquenesnet.cl, Ricardo. si que tú dices cauquenes.net, no vas a llegar a nuestro sitio, cauquenesnet.cl. Así que la invitación a informarse también sí. todos los días hay noticias en nuestro portal. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.